El profesor, un barbeta de saco y corbata es la mente más brillante de toda España Y hace un par de años que está planeando el robo a la fábrica de los billetes Pero obviamente no va a poder solo Entonces se arma un grupete de delincuentes bien carismáticos Por eso hoy, entre los resumos y nomás La Casa de Papel Con las actuaciones estelares de... Berlín como el líder de la banda, Moscú como el obrero, Río como el hacker, Oslo y Helsinki como los soldados, Nairobi como la falsificadora, Tokio como la que narra la historia, y Denver como el que lo presentaron como el violento pero que no se violenta en ningún momento de la serie. El plan es bastante sencillo, la muchachada se mete en el lugar ese con unos mamelucos rojos y unas máscaras de Dalí, visten a todos los rehenes igual para confundir a la policía, están como 5 días ahí haciendo tiempo mientras fabrican guita y después salen por un pozo. Una pagada. Bueno, hay que estar 5 días ahí metidos. Durante todo ese tiempo van a vivir un montón de aventuras. Río y Tokio se van a enamorar, Denver y esta rehén se van a enamorar, Río y esta otra rehén se van a enamorar, pero después se van a desenamorar y Río se va a volver a enamorar de Tokio. Pero también pasan cosas trágicas. Casi matan una rehén, pero al final no. Casi matan a Río, pero al final no. Casi matan unos policías, pero al final no. Casi matan a otro rehén, pero al final no.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 O la típica, que interrumpís tu robo a un banco para convencer a una rehén que no conoces para que no sea un aborto. A mí eso de que aborte no me parece muy buena idea. ¿Un bebé? No te jode la vida. Pero ¿Sabes tú lo que me jode a mí? ¿Qué sabes? Pero mientras tanto, afuera, para evitar que el atraco se lleve a cabo la llaman a Raquel y a su fiel patiño Ángel, los supuestos dos mejores policías de toda España. Ellos tienen muchos problemas personales que realmente no importan. Lo importante es que son ellos los que van a negociar con los secuestradores. Así Raquel empieza a hablar con el profesor, que cual Carlina en el hacker, monitorea todo lo que pasa adentro y afuera del banco. Perdone, el es un poco raro. Es porque tengo un distorsionador de voz para que no me reconozcan a re. Les deseo suerte con la investigación y espero que no me atrapen XD. Suscríbete a mi canal, arre que se hacía el youtuber el lince. Así Raquel, siempre va a estar un paso de atrapar a la banda, pero cada vez que avanza un poco nos enteramos que en realidad eso ya lo había previsto el profesor.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 y ya tenía preparado a unos tipos para que la rescataran. Y en una clara demostración de que la policía es estúpida, ella vuelve a entrar al banco. Pero en fin, el profesor es una mente brillante que siempre estuvo cuatro pasos adelante de la policía. Y tan groso es que durante todos esos días estuvo encargado de emparchar todos los cabos sueltos que dejaron sus compañeros. Tuvo tiempo de meterse en un desarmadero a limpiar las huellas de un auto y luego disfrazarse de linchera para escaparse. Tuvo tiempo de desmayar a un policía para cambiar un pedazo de aguja que seguramente tenía sus huellas. Tuvo tiempo de hacer que un montón de payasos vayan a un hospital. De él meterse disfrazado de payaso al hospital. De darle un conejo con una cámara a un nene y hacer que el nene vaya a una habitación y ver todo lo que pasaba en la habitación. Eso para ver si le estaba entendiendo una trampa o no. ¡Ja! Un crack el profesor. Pero además, tuvo tiempo de hacer algo más. Perdone, ¿no tendrá un cargador de móvil por ahí?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 Bien ahí gordo, te salió bien de pedo. Pero justo cuando se lo va a decir a Raquel, tiene un accidente en el coche y queda en coma. Mala ahí gordo, la cagaste. Y mientras el profesor laura como un campeón, adentro la cosa no para de complicarse porque por tanto encierro y tanto estrés, la muchachada se empieza a volver loca. Y a hacer cualquier cosa. Run, run, run.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 Ese pelo rojo seguramente es de la peluca del payaso que se metió en el hospital. Entonces este tipo del que me enamoré profundamente en apenas cuatro días debe ser el líder de la banda. Sí, estoy segura, es el líder de la banda. Entonces Raquel lo enfrenta, pero como está tan enamorada, no puede hacer nada. Y termina mani en la guardia del profe. A todo esto la policía se da cuenta que los atracadores están haciendo un pozo para escaparse. Mandan un par de policías por las angandarillas y otro par de policías para que entre al banco. A todo esto, Ángel se despierta y es el único que sabe la dirección de la guarida del profesor. La llama Raquel para que vaya. El profesor la suelta. Raquel va. La policía atrapa a Raquel porque se enteraron que se estaba comiendo el líder de la banda. Le preguntan a Raquel por la dirección de la guarida, pero Raquel no le quiere decir. A todo esto, adentro del banco se puso la cosa recontra peludas. Los pibes empezaron a salir del pozo llevándose toda la guita. La policía entra y empieza los tiros, pero milagrosamente no moca ninguno. La reh, que se enamoró de Denver, de repente sabe usar una ametralladora y dispara también. Le pegan varios tiros a Tokio, pero como ella tiene un chaleco antibalas mágico, no le pasa nada. La policía de la alcantarilla está por atrapar a los que se están escapando por el pozo. Pero obviamente el profesor ya sabía que iba a pasar esto y puso a unos rehenes a acabar ese pozo porque en realidad los atracadores estaban escapando por otro pozo. La policía los va a buscar. Pero ya es tarde. Salieron todos. Va, todos no. Berlín, coronado como mi personaje favorito, decide quedarse a aguantar los trapos para que los pibitos se escapen. Entonces da su vida para que el plan se complete. Y Berlín, como un héroe, muere. La policía amenaza a Raquel con sacarle la tenencia de la hija si no dice la dirección de la guarida. Entonces Raquel piensa. Uy, cierto que tengo una hija. Me parece que tengo que darle prioridad a la relación que tengo con ella que a la relación que tengo con un tipo que conozco hace menos de una semana. Sí, voy a hacer eso. Elijo a mi hija. Entonces Raquel le da la dirección. La policía va al lugar a atrapar a los delincuentes, pero, obviamente, llegaron tarde. Confirmado, coronel. Aquí no hay nadie. El hangar está vacío. La muchachada logró irse con toda la guita, sin que nadie los viera. Bien ahí, muchachos. La cosa termina un año después, con Raquel al pedo en su casa. En un momento se pone a ver una postales que le había regalado el profesor y, como el profe está a 42 pasos adelante, le había dibujado un mapa que la llevaba a la loma del orto. Ella, supongo que abandonando a su hija, va para allá. Y ahí se da el reencuentro más esperado por toda Hispanoamérica Unida. Si es importante, puedo ser el mío. ¡Ah! ¡Qué tierno el profe! Estuvo 365 días sentado en ese bar preparado para recibir a Raquel. ¡Un amor! Bueno, nos vamos.